por su estilo muy característico, muy característico de ejercer la función de oficial de la policía eh, hace muchos años, el cual pues incluso estaba disfrutando ¿verdad? en este momento de una eh, medida de coerción de, domiciliaria, de coerción, así que después que fue sometido por varios eh, delitos, pues fue beneficiado por esta medida de eh, coerción de, y domiciliaria. Coerción, de que Fernando hierro, de los Santos, área la sombra. Abatido a tiro. Yo te decía al principio, serio, que el que a hierro mata. Se mata, a hierro muere, y ese fue el destino de este popular eh, policía que hizo vida eh, pero Déjame tira, decirte, Víctor. Déjame decirte, de se murió inocente porque no tuvo nunca un juicio. Fue sometido varias, en varias ocasiones y acusado en varias ocasiones, pero no fue sometido a jugar ningún juicio o sea que se murió ino siendo inocente eh... y, y, pero duró o sea, también muchos años siendo prófugo sí eh, sí prófugo. sí. No. pero entonces, él decía entonces, que era prófugo en su casa porque vivía él vivía ahí mismo en Santiago claro. sí los son, los único, todos los vecinos los, único, los vecinos mirándolo todos los días vecinos. Los únicos que no los contactaban, no se percataban. Era la patrulla, que, estaba, que, pasaba, la patrulla eh, que pasaba frente a su casa, no lo veía. Correctamente, pero si las personas le decían, por acá tiene es que lo andan buscando porque él está es con un ambiente En los últimos años se convirtió en un paladín de esa zona, donde, eh, donde, la, donde esa zona por ahí fue donde menos atracos y menos problemas delictivos que tenía Santiago en ese momento, viviendo donde vivía la soga. Sí, porque era que él implementaba un terror donde quiera que él, eh, que él vivía. Además, la pregunta cero de, del millón ahora es, ¿se llevó la soga a la tumba? Todas esas informaciones, sus no. comentarios. Y esos comentarios que se hacían cuando él adquirió esa popularidad, esa trascendencia por la forma de cómo él ejercía su papel de policía en la ciudad de Santiago. No existe corrupción sin protección. Eso es imposible. Eso es imposible, imposible. Una corrupción sostenida sin protección. Primero se consigue la protección y después se es delincuente. Es así, Víctor. Ese hombre se llevó toda un historial a la tumba, todas unas grandes verdades a la tumba que, que nunca la so podremos que las ¿Que la soga no fue un delincuente común muy corriente, corriente? No, no. Cuando no, no. tú hablas de protección, tipo que adquirió no, la, no. La, la, la, el rango de teniente de la policía. señores, que... un teniente, un teniente sí. que vivía como vivía la soga. ¿Eh? ¿Sabes cuánto ganó un teniente? En ese, cuando él era teniente mil o mil pesos me parece que ganó. Lo, lo que pasa es que él era un buen administrador de los Sí, sí, sí. Yo, yo me voy a revisar. Yo voy a tener que hacer algo con eso porque parece que yo soy un administrador muy mal. Muy mal. A ver, que revisarnos. La mitad de la población de este país va a tener que revisar su en, condición en, en de otro, administración. En, en otro orden, serio, tú te referías ahorita con respecto a lo que se sigue sí, a Enrique Ayer pues pasamos a la segunda fase de esta cotidianidad que estamos viviendo y en el día pues ya se reinician los servicios, sobre todo el transporte público, que es una acción, ¿verdad?, eh, hasta cierto punto peligrosa por la cantidad de personas eh, que, que esto conlleva y que van a transportar y con la poca, eh, vamos a decir, la gente ha asumido esto como si fuera algo ya normal y se ha avalanchado a las calles sin, sin, sin estar provisto de las medidas de bioseguridad que exigen las autoridades. tú se refería ahorita, por ejemplo, específicamente al transporte. Y yo quisiera que Eva colocara por favor, una... Ahí está la foto, se ve en pantalla. Yo dije, bueno, si esa es la, la bioseguridad que se va a llevar a cabo, se estará tomando en cuenta en el transporte, que a partir de ayer se inició, que pues yo entiendo que de ser así, pues los contagios eh, serán poco probables. Víctor, ¿tú, ejemplo... ¿tú, tú presentaste el video eh, de, de, de, del, del tren después eh, que, que comenzaron sí, a funcionar. Sí, pero me estoy refiriendo a, a esa guagua, esa, ese, ese autobús que está ahí. Sí, pero el, el tren, el tren el estaba señalizado, tenía tren, pie un... en el piso, tenía un divisiones un... en las en la cosas. Sí, pero aquí hay, aquí hay dos asientos de por medio para que la eh, Me estoy refiriendo a esa a autobuses, ¿verdad? Específicamente. Yo decía. Buenas noches. Yo, ¿Tú sabes la frase que quiere sí, decir? Pero, buenas noches. Eh, eh, sí, pero serio, me refiero a ese que, esa imagen que estoy viendo ahí, yo, me, yo pensé, pensé mal, ¿verdad? Que sí. si esa era la, eh, si así era que se iba a utilizar de transporte, pues perfecto. No íbamos sí. a correr por lo menos el transporte eh, de autobuses o interurbano, ¿verdad? Eh, perfecto. Si estamos cumpliendo con esa norma, pues yo creo que el, el, el, la posibilidad de contagio eh, van a seguir siendo la misma, eh, sobre todo en los, últimos, en los últimos tiempos, que son el mínimo. Por ejemplo, vemos una guagua provista de una especie de pantalla, que no son pantallas pero bueno, eh, vamos a suponer que funciona porque es como una especie de... De división, tener, sí. ¿no? de, de división, De división entre otros. Y, y eso se puede mantener esa distancia. Claro, ejemplo, en, ja en Japón en Japón entraron a la clase, así mismo, con sí, una pantalla sí, así. Sí, sí, ese es el ejemplo que me ponen a mí, pues perfectamente diría, bueno, se va a cumplir con, con, con la norma de, de, de bioseguridad por lo menos en el transporte, pero eh, por lo que, tú señal, lo que tú señalaste al principio, pues realmente eso ha sido un verdadero caos. O sea, que esa foto que están viendo, tal vez es un, un, es un mal modelo. C porque, como eh, como eh, el modelo del, del tren. No, no es, no es esa la realidad, correcto. Mira, Quería mira, hacer pero, ese comentario. Sí, a, no a, para hacer el equilibrio, pero ahí mismo, pero te voy a decir que también, eh, como todo en la, como todo en, nuestro, en nuestra sociedad, en nuestro país, se traduce al, al al consumidor, porque el día de ayer estaba el grito al cielo de todos, los, de todos los consumidores del transporte, diciendo que le habían duplicado el precio del transporte a todos. O sea que vea el gran aumento del, del transporte. Eh, se estaba, Estaban tratando de hacer, como te digo, de, de tratar de, de yo estaban tratando de equilibrar esa pérdida de asiento y esa pérdida de, de apretujamiento que se da en el transporte. Yo, yo aumentando entiendo, el, señor el Romero, que como decimos una cosa, decimos la otra. Yo creo que ahí tienen, deben intervenir las autoridades y también diseñar una estrategia para, para protegerlo también, a ellos. Claro, porque te voy a decir una cosa, una bomba de 60 pasajeros que venga de te San Francisco y que hoy venga te 30, no es rentable, pero no para, rentable para nada. Entonces yo entiendo que debe pero haber... Que, pero, que ese, eh, pero que ese precio se traduce, ¿tú sabes a dónde? Al bolsillo, bolsillo de los por eso, por eso digo que de alguna manera debe se debe diseñar una estrategia para colaborar y ayudar al, al, al transportista, al chofer, ¿verdad? Eh, para que no eh, asuma la responsabilidad y la carga de un solo lado. Entonces, eso es un papel de nuestras autoridades, porque eso es un asunto lógico. De 60 a bajar a 30 es un asunto que no va a ser rentable, pero el transporte debe funcionar y más si las condiciones están dadas. Por ahí deben intervenir nuestras autoridades. Vamos a preparar entonces, mi Eduard, los principales titulares, pero vamos a hacer una brevísima pausa, en lo que Eva tiene listo ya, los titulares para compartirlo con todo el público de Contacto Diario en el día de hoy, que es jueves, jueves 4 de junio del año 2020. No quiero el contacto porque en breve regresamos con los principales titulares que están los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que ya regresamos.